Vamos a utilizar distinto software para la transcripción del dictado de las clases, como este de aquí. También vamos a crear unos cursos específicos para cada una de las asignaturas, donde tendrán acceso los profesores sin EREA, para poder entrar a los contenidos antes y después de las clases. Estos contenidos serán muy visuales y estarán totalmente adaptados al nivel curricular entonces aquí en esta sección nerea en clase habrá un listado de cursos, en este caso hemos hecho aquí una prueba, uno de matemáticas primero pero este de biología entonces estos materiales tendrán un alta, una alta carga de apoyo visual materiales con alto contenido visual y con una subtitulación la fuerza del viento y las corrientes para el transporte marítimo o para accionar molinos, el uso de bestias para transporte en carretas y labores del campo, etc. Como estos también, que es, están tanto en tablet como en PC, con un altísimo contenido visual.